Borges sabe que el tiempo no solo existe para divertimiento de los filósofos, sino que, además, rige la vida cotidiana. En el final del ensayo aparecen una serie de frases rítmicamente ensambladas. Estas frases serían un poema inscrito en el final del texto. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Y ahora, demos comienzo al libro. Espero que te guste. Nueva refutación del tiempo Nota preliminar Publicada al promediar el siglo XVIII, esta refutación, o su nombre, Perduraría en las bibliografías de Um y acaso hubiera merecido una línea de Huxley o de Kemp Smith, publicada en 1947 después de Peterson, es la anacrónica reductio ad absurdum de un sistema pretérito o, lo que es peor, el débil artificio de un argentino extraviado en la metafísica. Ambas conjeturas son verosímiles y quizá verdaderas para corregirlas. No puedo prometer a trueque de mi dialéctica rudimentaria una conclusión inaudita. La tesis que probaré es tan antigua como la flecha de Zenón o como el carro del rey griego en el Milinda Pan A. La novedad, si hay, consiste en aplicar a ese fin, el clásico instrumento de Berkeley, este y su continuador David Hume, abundan en párrafos que contradicen o que excluyen mi tesis. Creo haber, deducido no obstante, la consecuencia inevitable de su doctrina. El primer artículo A ah, es de 1944 y apareció en el número 115 de la revista Sur. El segundo de 1949 es una revisión del primero. Deliberadamente no hice de los dos uno solo por entender que la lectura de los dos análogos puede facilitar la comprensión de una materia indócil. Una palabra sobre el título... No se me oculta que este es un ejemplo del monstruo que los lógicos han denominado contradicto inadyecto porque decir que es nueva o antigua una refutación del tiempo es atribuirle un predicado de índole temporal que instaura la noción que el sujeto quiere destruir. Lo dejo, sin embargo, para que su ligerísima burla pruebe que no exagero la importancia de estos juegos verbales. Por lo demás, tan saturado y animado de tiempo está nuestro lenguaje, que es muy posible que no haya en estas hojas una sentencia que de algún modo no lo exija o lo invoque. Dedico estos ejercicios a mi ascendiente Juan Crisóstomo, la finur. Que ha dejado a las letras angertinas algún endecasí valor memorable y que trató de reformar la enseñanza de la filosofía, purificándola de sombras teológicas y exponiendo en la cátedra los principios de Luc y de Contillac, murió en el destierro. Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Jorge Luis Borges, Buenos Aires. 23 de diciembre de 1946. A. Ah. En el decurso de una vida consagrada a las letras y alguna vez a la perplejidad metafísica, he divisado o presentido una refutación del tiempo de la que yo mismo descreo, pero que suele visitarme en las noches y en el fatigado crepúsculo con ilusoria fuerza de axioma. Esa refutación está de algún modo en todos mis libros. La prefiguran los poemas «Inscripción en cualquier sepulcro» y «El truco de mi fervor por Buenos Aires». La declaran cierta página de Evaristo Carriego y el relato Sentirse Muerte que más adelante transcribió ninguno de los textos que he numerado me satisface, ni siquiera el penúltimo de la serie, menos demostrativo y razonado que adivinatorio y patético. A todos ellos procuraré fundamentarlos con este escrito, dos argumentos. Me abocaron a la refutación. El idealismo de Berkeley, el principio de los indiscernibles de Leibniz, Berkeley, Principles of Human Knowledge, yes, observó: Todos admitirán que ni nuestros pensamientos, ni nuestras pasiones, ni las ideas formadas por nuestra imaginación existen sin la mente. No menos claro es para mí que las diversas sensaciones o ideas impresas en los sentidos, de cualquier modo que se combinen y est, cualquiera sea el objeto que formen, no pueden existir más que en una mente que las perciba. Afirmo que esta mesa existe, es decir, la veo y la toco. Si él está fuera de mi escritorio, Afirmó lo mismo, solo quiero decir que si estuviera aquí la percibiría o que la percibe algún otro espíritu. Hablar de la existencia absoluta de cosas inanimadas, sin relación al hecho de si sí, las perciben o no, es para mí insensato. Su ese es percibi. No es posible que existan fuera de las mentes que las perciben. En el párrafo 23 agregó, previniendo objeciones. Pero se dirá que es más fácil que imaginar árboles en un prado o libros en una biblioteca y nadie cerca de ellos que los percibe. En efecto, nada es más fácil, pero os pregunto, ¿qué habéis hecho si no formar en la mente algunas ideas que llamáis libros o árboles y omitir al mismo tiempo la idea de alguien que los percibe? Vosotros, mientras tanto, ¿no lo pensabais? No niego que la mente sea capaz de imaginar ideas, niego que los objetos puedan existir fuera de la mente. En otro párrafo al número 16, ya había declarado. Hay verdades tan claras que para verlas nos hacen abrir los ojos. Una de ellas es la importante verdad todo el coro del cielo y los aditamientos de la tierra, todos los cuerpos que componen la poderosa fábrica del universo. No existen fuera de una mente, no tienen otro ser que ser percibidos, no existen cuanto no los pensamos, o solo existen en la mente de un espíritu eterno. Tal es en las palabras de su inventor, la doctrina idealista, comprenderla es fácil, lo difícil es pensar dentro de su límite. El mismo Schopenhauer, al exponerla, comete negligencias culpables. En las primeras líneas del primer libro de su Wells als Weiland und Worten Jung, formula esta declaración que lo hace acreedor a la imperecedera perplejidad de todos los hombres el mundo es mi representación el hombre que confiesa esta verdad sabe claramente que no conoce un sol ni una tierra sino tan solo unos ojos que ven un sol y una mano que sienten el contacto de la tierra es decir para idealista schopenhauer los ojos y la mano del hombre son menos ilusorios o aparenciales que la Tierra y el Sol. En 1844 publica un tomo complementario. En su primer capítulo redescubre y agrava el antiguo error. Define el universo como un fenómeno cerebral y distingue el mundo en la cabeza del mundo fuera de la cabeza. Berkeley, sin embargo, le había hecho decir a Phil Nouse en 1713, «El cerebro de que hablas, siendo una cosa sensible, solo puede existir en la mente». Yo querría saber si te parece razonable la conjetura de que una idea o cosa en la mente ocasiona todas las otras. Si contestas que sí, ¿cómo explicarás el origen de esa idea primaria o cerebro? Al dualismo o cerebrismo de Schopenhauer también es justo contraponer el monismo de Spiller. Este, The Mind of Man, capítulo 8, arguye que la retina y la superficie cutánea invocadas para explicar lo visual y lo táctil son, a su vez, dos sistemas táctiles y visuales y que el aposento que vemos, el objetivo... No es mayor que el imaginado el cerebral y no lo contiene, ya que se trata de dos sistemas visuales independientes. Berkeley, Principles of Human Knowledge, negó a sí mismo las cualidades primarias, la solidez y la extensión de las cosas y el espacio absoluto. Berkeley afirmó la existencia continua de los objetos ya que cuando algún individuo no los percibe, Dios los percibe. Un me, con más lógica, la niega. Ver que Berkeley afirmó la identidad personal, pues yo no meramente soy mis ideas, sino otra cosa, un principio activo y pensante. El escéptico la refuta y hace de cada hombre una colección o atadura de percepciones que se suceden unas a otras con inconcebible rapidez. Ambos afirman el tiempo para ver que leyes la sucesión de ideas que fluye uniformemente y de la que todos los seres participan. Una sucesión de momentos indivisibles. He acumulado transcripciones de los dos apologistas del idealismo, He prodigado sus pasajes canónicos, he sido iterativo y explícito y censurado Schopenhauer, no sin ingratitud, para que mi lector vaya penetrando en ese inestable mundo mental, un mundo de impresiones evanescentes, un mundo sin materia ni espíritu, ni objetivo ni subjetivo, un mundo sin la arquitectura ideal del espacio, un mundo hecho vida de tiempo, del absoluto tiempo, un uniforme, de un principio, un laberinto infatigable, un caos, un sueño. A esa casi perfecta disgregación llegó David hum Admitido el argumento idealista, entiendo que es posible, tal vez inevitable, ir más lejos para uno um, no es lícito hablar de la forma de la luna o de su color la forma y el color son la luna tampoco puede hablarse de las percepciones de la mente ya que la mente no es otra cosa que una serie de percepciones el pienso luego soy cartesiano queda invalidado decir pienso es postular el yo. Es una petición de principio. Lichtenberg, en el siglo XVIII, propuso que en lugar de pienso dijéramos impersonalmente piensa. Como quien dice truena o relampaguea. Lo repito, no hay detrás de las caras un yo secreto que gobierna los actos y que recibe las impresiones. Somos únicamente la serie de los actos imaginarios y de esas impresiones errantes. ¿La serie? Negados el espíritu y la materia. ¿Qué son continuidades? Negado también el espacio. No sé qué derecho tenemos a esa continuidad que es el tiempo. Imaginemos un personaje cualquiera. En una de las noches del Mississippi, Huckberry Finn se despierta. La balsa, perdida en la tiniebla parcial, prosigue río abajo. Hace tal vez un poco de frío. Huckberry Finn reconoce el manso ruido infatigable del agua. Abre con negligencia los ojos. Ve un vago número de estrellas. Ve una raya indistinta que son los árboles. Luego se hunde en el sueño inmemorable como en un agua oscura la metafísica idealista declara que añadir a esas percepciones una sustancial materia el objeto y una sustancia espiritual el sujeto es aventurado e inútil yo afirmo que no menos ilógico es pensar que son términos de una serie cuyo principio es tan inconcebible como su fin agregar al río y a la ribera percibidos por hook la noción de otro río sustantivo de otra ribera agregar otra percepción o esa red inmediata de percepciones es para el idealismo injustificable para mí no es menos injustificable agregar una precisión cronológica el hecho por ejemplo de que lo anterior ocurrió la noche del 7 de junio de 1849 entre las 4 y las 10 y las 4 y 11 dicho sea con otras palabras niego con argumentos del idealismo la vasta serie temporal que el idealismo admite Un me ha negado la existencia de un espacio absoluto en el que tiene su lugar cada cosa. Yo, la de un solo tiempo en el que se eslabonan todos los hechos. Negar la coexistencia no es menos arduo que negar la sucesión. Niego en un número elevado de casos lo sucesivo, niego en un número elevado de casos lo contemporáneo también. El amante que piensa, mientras yo estaba tan feliz pensando en la fidelidad de mi amor, ella me engañaba, se engaña. Si cada estado que vivimos es absoluto, esa felicidad no fue contemporánea de esa traición. El descubrimiento de esa traición es un estado más inepto para modificar a los anteriores. Aunque no a su recuerdo la desventura de hoy no es más real que la dicha pretérita. Busco un ejemplo más concreto. A principios de agosto de 1824 el capitán Isidoro Suárez, a la cabeza de un escuadrón de usares del Perú, decidió la victoria de Junín. A principios de agosto de 1824 de Quincy publicó una diatriba contra Wilhelm Miser Schlecker. Tales hechos no fueron contemporáneos, ahora lo son. Ya que los dos hombres murieron, aquel en la ciudad de Montevideo este en Edimburgo, sin saber nada uno del otro. Cada instante es autónomo. Ni la venganza, ni el perdón, ni las cárceles, ni siquiera el olvido puede modificar el invulnerable pasado. No menos vanos me parecen la esperanza y el miedo que siempre se refieren a hechos futuros, es decir, a hechos que no nos ocurrirán a nosotros, que somos el minucioso presente. Me dicen que el presente, el especius presente de los psicólogos dura entre unos segundos y una minúscula fracción de segundo eso dura la historia del universo mejor dicho no hay esa historia como no hay la vida de un hombre ni siquiera una de sus noches cada momento que vivimos existe no su imaginario conjunto el universo la suma de todos los hechos es una colección no menos ideal que la de todos los caballos con que Shakespeare soñó. ¿Uno? ¿Muchos? ¿Ninguno? Entre 1592 y 1594 agregó. Si el tiempo es un proceso mental, ¿cómo pueden compartirlo millares de hombres o aún dos hombres distintos?, el argumento de los párrafos anteriores interrumpido y como entorpecido de ejemplos puede parecer intrincado. Busco un método más directo. Consideremos una vida en cuyo decurso las repeticiones abundan, la mía, verbi gracia. No paro ante la recoleta sin recordar que están ahí sepultados mis padres, mis abuelos y tatarabuelos como yo lo estaré luego recuerdo ya haber recortado lo mismo ya innumerables veces no puedo caminar por los arrabales en la soledad de la noche sin pensar que esta nos agrada porque suprime los ociosos detalles como el recuerdo no puedo lamentar la perdición de un amor o de una amistad sin meditar que solo se pierde lo que realmente no se ha tenido cada vez que atravieso una de las esquinas del sur pienso en usted, Elena. Cada vez que el aire me trae un olor de eucaliptos pienso en Atrogue, en mi niñez. Cada vez que recuerdo el fragmento 91 de Heráclito, no bajarás dos veces al mismo río, admito su destreza dialéctica, la facilidad con que aceptamos el primer sentido. El río es otro. Nos impone clandestinamente el segundo soy otro y nos concede la ilusión de haberlo inventado. Cada vez que oigo a un germanófilo vituperear el yitsis, reflexiono que el yitsis es, ante todo, un dialecto alemán apenas maculado por el idioma del Espíritu Santo. Esas tautologías y otras que callo son mi vida entera. Naturalmente se repiten sin precisión. Hay diferencias de énfasis, de temperatura, de luz, de estado fisiológico general. Sospecho, sin embargo, que el número de variaciones circunstanciales no es infinito. Podemos postular en la mente de un individuo o de dos individuos que se ignoran, pero en quienes se opera el mismo proceso, dos momentos iguales. Postulada esa igualdad, cabe preguntar, ¿esos idénticos momentos no son lo mismo? No basta un solo término repetido para desbaratar y confundir la serie del tiempo. Los fervorosos que se entregan a una línea de Shakespeare no son literalmente Shakespeare. Ignoro aún la ética del sistema que he bosquejado. No sé si existe. El quinto párrafo del cuarto capítulo del Tratado San Edrín de la Mina declara que, para la justicia de Dios, el que mata a un solo hombre destruye el mundo. Si no hay pluralidad, el que aniquila a todos los hombres no sería más culpable que el primitivo y solitario Caín, lo cual es ortodoxo, ni más universal en la destrucción, lo que puede ser mágico. Yo entiendo que así es. Las ruidosas catástrofes generales, incendios, guerras, epidemias, son un solo dolor ilusoriamente multiplicado en muchos espejos. Así lo juzga Bernard Shaw. «Wise tu social links. Lo que tú puedes padecer es lo máximo que pueda padecerse en la tierra. Si mueres de inanición, sufrirás toda la inanición que ha habido o que habrá. Si diez mil personas mueren contigo, su participación en tu suerte no hará que tengas diez mil veces más hambre, ni multiplicará por 10.000 el tiempo en que agonices. No te dejes abrumar por la horrenda suma de los padecimientos humanos. La tal suma no existe. Ni la pobreza ni el dolor son acumulables. Lucrecio atribuye a Anaxágoras la doctrina de que el oro consta de partículas de oro, el fuego de chispas, el hueso de huesitos imperceptibles. Josiah Royce, tal vez influido por San Agustín, juzga que el tiempo está hecho de tiempo y que todo presente en el que algo ocurre es también una sucesión. Esa proposición es compatible con la de este trabajo. Segunda parte de A. Todo lenguaje es índole sucesiva, no es hábil para razonar lo eterno, lo intemporal. Quienes hayan seguido con desagrado la argumentación anterior preferirán, tal vez, esta página de 1928. La he mencionado ya. Se trata del relato que se titula Sentirse en Muerte. Deseo registrar aquí una experiencia que tuve hace unas noches. Frustrería demasiado evanescente y estática para que la llame aventura, demasiado irrazonable y sentimental para pensamiento, se trata de una escena y de su palabra. Palabra ya antedicha por mí pero no vivida hasta entonces con entera dedicación. Paso a historiarla, con los accidentes del tiempo y del lugar que la declararon. La rememoro así. La tarde que precedió a esa noche estuve en barracas, localidad no visitada por mi costumbre y cuya distancia, de las que después recorrí, ya dio un sabor extraño a ese día. Su noche no tenía destino alguno. Como era serena, salía a caminar y recordar después de comer. No quise determinarle rumbo a esa caminata, Procuré una máxima lasitud de probabilidades para no cansar, la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de ellas. Realicé en la mala medida de lo posible eso que llaman «caminar a la far». Acepté, sin otro consciente prejuicio que el de sostallar las avenidas o calles anchas, las más oscuras invitaciones de la casualidad. Con todo, una suerte de gravitación familiar me alejó hacia unos barrios de cuyo nombre quiero siempre acordarme y que dictan reverencia a mi pecho. No quiero significar así el barrio mío, el precioso ámbito de la infancia, sino sus todavía misteriosas inmediaciones. Con fin que he poseído entero en palabras y poco en realidad, vecino y mitológico a un tiempo. Al revés de lo conocido, su espalda son para mí esas calles penúltimas casi tan efectivamente ignoradas como el soterrado cimiento de nuestra casa o nuestro invisible esqueleto. La marcha me dejó en una esquina. Aspiré, noche, en asueto serenismo de pensar. La visión nada complicada, por cierto, parecía simplificada por mi cansancio. La irrealizaba, su misma tipicidad. La calle era de casas bajas y aunque su primera significación fuera de pobreza. La segunda era ciertamente de dicha. Era de lo más pobre y de lo más lindo. Ninguna casa se animaba a la calle. La higuera oscurecía sobre la ochava. Los portoncitos más altos que las líneas estiradas de las paredes parecían obrados en la misma sustancia infinita de la noche. La vereda era escarpada sobre la calle. La calle era de barro elemental, barro de América, no conquistado aún. Al fondo el callejón, ya pampeano, se desmoronaba hacia el maldonado sobre la tierra turbia y caótica. Una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna, sino fundir luz íntima. No habrá manera de nombrar la ternura mejor. Que el ser rosado. Me quedé mirando esas sencillas. Pensé con seguridad en voz alta. Esto es lo mismo de hace 30 años. Conjeturé esa fecha, época reciente en otros países, pero ya remota, en este cambiado lado del mundo. Tal vez cantaba un pájaro y sentí por él un cariño chico de tamaño de pájaro, pero lo más seguro es que ese ya vertiginoso silencio no hubo más ruido que el también intemporal de los grillos. El fácil pensamiento estoy en 1800 y tanto dejó ser una de cuantas aproximativas palabras y se profundizó a realidad. Me sentí muerto. Me sentí percibidor abstracto del mundo, indefinido temor imbuido de ciencia, que es la mejor claridad de la metafísica. No creí, no. Me sospeché poseedor del sentido reciente o ausente de la inconcebible palabra eternidad. Solo después alcancé a definir esa imaginación. La escribo ahora así. Esa pura representación de hechos homogéneos, noche en serenidad para recita limpia, olor provinciano de la madre selva, barro fundamental, no es meramente idéntica a la que hubo en esa esquina hace tantos años. Es, sin parecidos ni repeticiones, la misma. El tiempo, si podemos intuir esa identidad, es una delusión. La indiferencia e inseparabilidad de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy, basta para desintegrarlo. Es evidente que el número de tales momentos humanos no es infinito, los elementales los de sufrimiento físico y goce físico, los de acercamiento del sueño, los de la audición de una sola música, los de mucha intensidad o mucho desgano, son más impersonales aún. Derivo de antemano esta conclusión. La vida es demasiado pobre para no ser tan bien inmortal pero ni siquiera tenemos la seguridad de nuestra pobreza puesto que el tiempo fácilmente refutable en lo sensitivo no lo es también en lo intelectual de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión que después en anécdota emocional la vislumbrada idea y en la confesa y resolución de esta hoja el momento verdadero de éxtasis y la insinuación posible de eternidad de que esa noche no me fue a B. De las muchas doctrinas que la historia de la filosofía registra, tal vez el idealismo es la más antigua y la más divulgada. La observación es de Carriller. A los filósofos que alega cabe añadir sin esperanza de integrar. El infinito censo, los platónicos, para quienes lo único real son los prototipos, Norris, Judas, Abrapanel, Gemisto, Plotino, los teólogos para quienes es contingente todo lo que no es la divinidad. Malmbrandt, Joan's Excar, los monistas, que hacen del universo un ocioso adjetivo de lo absoluto, Bradley, Hegel, Parménides. El idealismo es tan antiguo como la inquietud metafísica. Su apologista más agudo George Berkeley floreció en el siglo XVIII contrariamente a lo que Schopenhauer declara. Su mérito no pudo consistir en la intuición de esa doctrina sino en los argumentos que llevó para razonarla. Berkeley -Ley usó de esos argumentos contra la noción de materia. Hume los aplicó a la conciencia. Mi propósito es aplicarlos al tiempo. Antes recapitularé brevemente las diversas etapas de esa dialéctica. Berkeley -Ley negó la materia. Ello no significa, entiéndase bien, que negó los colores, los olores, los sabores, los sonidos y los contactos. Lo que negó fue que, además de esas percepciones que componen el mundo externo, hubiera dolores que nadie siente, colores que nadie ve, formas que nadie toca. Razonó. Que agregar una materia a las percepciones es agregar al mundo un inconcebible mundo superfluo. Creyó en el mundo aparencial que urden los sentidos, pero entendió que el mundo material, digamos el de Toland, es una duplicación ilusoria. Observó: Principles of Human Knowledge. Todos admitirán que,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 la veo y la toco si al haber dejado esta habitación. Afirmo lo mismo, solo quiero manifestar que si yo estuviera aquí, la percibiría, o que la percibe algún otro espíritu. Hablar de la existencia absoluta de cosas inanimadas en relación al hecho de si las perciben o no es para mí insensato.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 ¿Qué habéis hecho si no formar en la mente algunas ideas que llamáis libros o árboles y omitir al mismo tiempo la idea de alguien que las percibe? ¿Vosotros, mientras tanto, no las pensabais? No niego que la mente sea capaz de imaginar ideas, niego que las ideas puedan existir fuera de la mente. En el párrafo 6 ya había aclarado. Hay verdades tan claras que para verlas nos basta abrir los ojos. Tal es la importante verdad. Todo el coro del cielo y los aditamientos de la tierra, todos los cuerpos que componen la enorme fábrica del universo, no existen fuera de una mente. No tienen otro ser que ser percibidos. No existen cuando no los pensamos o solo existen. En la mente de un espíritu eterno, el dios de Berkeley, es un ubicuo espectador cuyo fin es dar coherencia al mundo. La doctrina que acabo de exponer ha sido interpretada perversamente, expert Spencer cree refutarla. Prínciples y psicología razonando que si nada hay fuera de la conciencia ésta debe ser infinita en el tiempo y en el espacio lo primero es cierto si comprendemos que todo tiempo es tiempo percibido por alguien erróneo si inferimos que ese tiempo debe necesariamente abarcar un número infinito de siglos Lo segundo es ilícito ya que Berkeley, Principles of Human Knowledge, repetidamente negó el espacio absoluto. Aún más indescifrable es el error en que Schopenhauer incurre, Wells en Willet, un Jung, al enseñar que para los idealistas el mundo es un fenómeno cerebral. Berkeley, sin embargo, había escrito, diálogos entre hilas en Filonus, el cerebro como cosa sensible solo puede existir en la mente. Yo querría saber si juzgas razonable la conjetura de que una idea o cosa en la mente ocasiona todas las otras. Si contestas que sí, ¿cómo explicarás el origen de esa idea primaria de cerebro? el cerebro efectivamente no es menos una parte del mundo externo que la constelación del centauro berkeley negó que hubiera un objeto detrás de las impresiones de los sentidos david hum que hubiera un sujeto detrás de la percepción de los cambios aquel había negado la materia este negó al espíritu aquel no había querido que agregáramos a la sucesión de impresiones la noción metafísica de materia. Este no quiso que agregáramos a la sucesión de estados mentales la noción metafísica de un yo. Tan lógica es esta ampliación de los argumentos de Berkeley, que éste ya la había previsto como Alexander Campbell. Antes de anotar y hasta procuró recusarla mediante el ergo sum cartesiano. Si tus principios son valederos, tú mismo no eres más que un sistema de ideas fluctuantes, no sostenidas por ninguna sustancia, ya que tan absurdo es hablar de sustancia espiritual como de sustancia material. Y las. Anticipándose a David Humen, razona en el tercero y último de los diálogos. Corrobora Humen, tratado de la naturaleza humana. Somos una colección o conjunto de percepciones que se suceden unas a otras con inconcebible rapidez. La mente es una especie de teatro donde las percepciones aparecen, desaparecen, vuelven y se combinan de infinitas maneras. La metáfora no debe engañarnos, las percepciones constituyen la mente. Y no podemos vislumbrar en qué sitio ocurren las escenas ni de qué materiales está hecho el teatro. Admitido el argumento idealista entiendo que es posible tal vez inevitable ir más lejos para ver que ley el tiempo es la sucesión de ideas que fluye uniformemente y de la que todos los seres participan para Hume una sucesión de momentos individuales sin embargo negadas la materia y el espíritu que son continuidades Negado también el espacio, no sé con qué derecho, retendremos esta continuidad que es el tiempo. Fuera de cada percepción actual o conjetural no existe la materia, fuera de cada estado mental no existe el espíritu, tampoco el tiempo existirá fuera de cada instante presente. Elijamos un momento de máxima simplicidad, perdigracia, el del sueño de Chuang Tzu. Este hará unos veinticuatro siglos soñó que era una mariposa y no sabía al despertar. Si era un hombre que había soñado ser una mariposa, o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. No consideremos el despertar, consideremos el momento del sueño o uno de los momentos. Soñé que era una mariposa que andaba por el aire y que nada sabía de Tzu. dice el antiguo texto. Nunca sabremos si Tzu vio un jardín sobre el que le parecía volar o un móvil triángulo amarillo, que cintura era él, pero nos consta que la imagen fue subjetiva, aunque la suministró la memoria. La doctrina del paralelismo psicofísico juzgará que esa imagen debió de corresponder a algún cambio en el sistema nervioso del soñador. Según Berkeley, no existía en aquel momento el cuerpo de Chuang Tzu. Ni el negro dormitorio en que soñaba, a salvo como una percepción en la mente divina. Hume, simplifica aún más lo ocurrido. Según él, no existía en aquel momento el espíritu de Chuang-Tzu, solo existían los colores del sueño y la certidumbre de ser una mariposa. Existía como término momentáneo de la colección o conjunto de percepciones que fue, unos cuatro siglos antes de Cristo, la mente de Chuang-Tzu Existían como término N de una infinita serie temporal entre N, I y N más I. No hay otra realidad para el idealismo que la de los procesos mentales. Agregar a la mariposa que se percibe una mariposa objetiva le parece una vana duplicación. Agregar a los procesos un yo le parece no menos exorbitante. Juzga que hubo un soñar, un percibir, pero no un soñador, ni siquiera un sueño. Juzga que hablar de objetos y de sujetos es incurrir en una impura mitología. Ahora bien, si cada estado psíquico es suficiente, si... Vincularlo a una circunstancia o a un yo es una ilícita y ociosa adición. ¿Con qué derecho le impondremos después un lugar en el tiempo? Chuan Tzu soñó que era una mariposa y durante aquel sueño no era Chuan Tzu, era una mariposa. ¿Cómo abolidos el espacio y el yo? vincularemos esos instantes a los del despertar y a la época feudal de la historia china ello no quiere decir que nunca sabremos siquiera de manera aproximativa la fecha de aquel sueño quiere decir que la fijación cronológica de un suceso de cualquier suceso del orbe es ajena a él y exterior en la china el sueño de Tzu es proverbial Imaginemos que, de sus casi infinitos lectores, uno sueña que es una mariposa y luego que es Chuang Tzu. Imaginemos que, por un azar no imposible, este sueño repite puntualmente el que soñó el maestro. Postulada esa igualdad, cabe preguntar, esos instantes que coinciden no son el mismo. ¿No basta uno solo término repetido para desbaratar y confundir la historia del mundo y para denunciar que no hay tal historia? Negar el tiempo es dos negaciones. Negar la sucesión de los términos de una serie, negar el sincronismo de los términos de dos series, en efecto, si cada término es absoluto, sus relaciones se reducen a la conciencia de que esas relaciones existen. Un estado precede a otro, si se sabe anterior. Un estado de G es contemporáneo de un estado de H si se sabe contemporáneo. Contrariamente a lo declarado por Schopenhauer en su tabla de verdades fundamentales, cada fracción de tiempo no llena simultáneamente el espacio entero. El tiempo no es ubicuo. Claro está que a esta altura del argumento ya no existe el espacio. Meinong en su teoría de la aprehensión admite la de objetos imaginarios, la cuarta dimensión, digamos, o la estatua sensible de Condilac, o el animal hipotético de Lotz, o la raíz cuadrada de I. Si las razones que he indicado son válidas a este orbe nebuloso, pertenecen también la materia, el yo, el mundo externo, la historia universal, nuestras vidas. Por lo demás, la frase «Negación del tiempo» es ambigua. Puede significar la eternidad de Platón o de Boecio y también los dilemas de «sexto empírico». Este niega el pasado que ya fue y el futuro que no es aún y arguye que el presente es divisible o indivisible. No es indivisible pues en tal caso no tendría principio que lo vinculara al pasado, ni fin que lo vinculara al futuro, ni siquiera medio porque no tiene medio lo que carece de principio y de fin. Tampoco es divisible pues en tal caso constaría de una parte que fue y de otra que no es. go no existe, pero como tampoco existe el pasado y el porvenir, el tiempo no existe. Bradley redescubre y mejora esa perplejidad. Observa que si el ahora es divisible en otros ahora no es menos complicado que el tiempo y si es indivisible. El tiempo es una mera relación entre cosas intemporales. Tales razonamientos como se veriegan las partes para luego negar el todo. Yo rechazo el todo para exaltar una de las partes. Por la dialéctica de Berkeley y de Hume, he arribado al dictamen de Schopenhauer. La forma de la aparición de la voluntad es solo el presente, no el pasado ni el porvenir. Esto no existe más que para el concepto y por el encadenamiento de la conciencia sometida al principio de razón. Nadie ha vivido en el pasado, nadie vivirá en el futuro, el presente es la forma de toda vida. Es una posesión que ningún mal puede arrebatarle. El tiempo es como un círculo que girará infinitamente. El arco que desciende del pasado. El que asciende es el porvenir. Arriba hay un punto indivisible que toca la tangente y es el ahora. Inmóvil como la tangente, ese inextenso punto abarca el contacto del objeto cuya forma es el tiempo con el sujeto que carece de forma porque no pertenece a lo conocible y es previa condición del conocimiento. Un tratado budista del siglo V, el Bisud di Maya, camino de la pureza, ilustra la misma doctrina con la misma figura, en rigor la vida de un ser dura, lo que una idea como una rueda de carruaje al rodar toca la tierra en un solo punto dura la vida lo que dura una sola idea dada crispan indian philosophy 1373 otros textos budistas dicen que el mundo se aniquila y resurge 6.500 millones de veces por día y que todo hombre es una ilusión vertiginosamente obrada por una serie de hombres momentáneos y solos. El hombre es un un momento pretérito, nos advierte el camino de la pureza. Ha vivido, pero no vive ni vivirá. El hombre de un momento futuro vivirá, pero no ha vivido ni vive. El hombre del momento presente vive, pero no ha vivido ni vivirá. Dictamen que podemos comparar con este de Plutarco, el hombre de ayer ha muerto en el hoy, el de hoy muere en el de mañana. End yet, end yet, negar la sucesión temporal, negar el yo. Negar el universo astronómico son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino, a diferencia del infierno de Swendenborg y del infierno de la mitología tibetana, no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata.